Fue el gobierno del PP de Aznar quien, en 2003, enmendó una ley de arbitraje para endurecer el Código Penal. Su objetivo era detener el plan Ibarreche. El PSOE recurrió al Constitucional porque las enmiendas no guardaban relación alguna con la ley enmendada. Y ocho años después, el Tribunal Constitucional determinó la inconstitucionalidad de esta práctica. Sin embargo, ahora, en 2022, es el PSOE quien enmienda una ley de reforma del Código Penal para modificar, entre otras cosas, la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Tienen algo que ver las enmiendas con la ley enmendada? Por eso... Es ahora el PP el que recurre al Constitucional denunciando lo mismo que en 2003 denunció el PSOE, que las enmiendas no guardan relación alguna con la ley enmendada. Los dos partidos saben que las enmiendas deben guardar una mínima relación con la ley enmendada, pero a ninguno le ha importado en estos años recurrir a esta práctica que saben inconstitucional y han recurrido a ella en tantas ocasiones como les ha convenido. Solo hay algo novedoso esta vez. Una solicitud de medidas cautelares. Para Mayor Escarnio, todos estos partidos que han contribuido a partes iguales a politizar todo lo que han tocado, incluido el Tribunal Constitucional, ahora denuncian algo que no es más que la consecuencia de sus actos que el Tribunal Constitucional puede estar politizado y uno no puede salir de su asombro. Ahora resulta que los responsables de la politización denuncian la consecuencia de sus acciones, los defraudadores denunciando el fraude. Verdaderamente admirable. Y ahora, además, todos estos que han incurrido deliberadamente en prácticas anticonstitucionales que han trabajado sin descanso para politizar la justicia y toda institución a su alcance, todos estos, como digo, ahora hacen ruido y crispan a sus bases hablando de golpes de Estado, de fraudes, de soberanías, de maniobras torticeras. Solo siendo muy misericordioso podría calificarse este espectáculo de simplemente irresponsable. Por eso, viendo como veo todas estas cosas, cada vez se va asentando más en mí el convencimiento de que ni estos partidos ni esta clase política están capacitados para reformar la sociedad. Antes bien, debería ser la sociedad quien les reformase a ellos, y con urgencia. Y ahora, mientras ustedes escuchan esto, el serial sigue desarrollándose en las altas esferas, ellos siguen a lo suyo, y ustedes y yo a lo nuestro.